Cosas que pasan en este país, que no, no pasan en ningún lado. Y yo le pido también, igual que esta dama, al dueño de la vaca, que la madre o haga algo. La vaca está acabando con todo en, en esa casa. Y esa mujer va y la graba de nuevo. La ha grabado tres veces ya. Y la vaca va a comer a su casa. ¿eh? Entonces, y vuelve la noche y vuelve a todos los días. Y es que una mujer denuncia que una vaca entra a la sala de su casa. ¿Eh? Una mujer denunció... Este martes que una vaca entró a la sala de su casa En Montellano, Puerto Plata La tiene cansada ya La fémina dijo que no es la primera vez que ocurre También vamos con una gallina entró ella ah, que la mano fue la vaca, ¿eh? ah, bueno. Ahora no entró solo, entró con una gallina Vamos a escuchar Mire A donde está su vaca, miren porque la casa de ella, mire, y uno no le puede reclamar a ustedes porque ustedes por todo se, se ponen bravos. Vea, no es primera vez, vea, que la grabo. Así que te va a tener que hacer algo con su vaca, o la marran, van a tener que hacer algo, porque si no, la voy a llamar a la base y le voy a, a mandar que le tranquen la vaca, porque, mira, uno no puede estar ahí en esa, mire, mire, vea. Porque ella quiere sacar a uno de su propia casa de uno, mire cómo ella está aquí, vea. Mira el desorden que me tiene aquí, mire. Rompiéndome todo, vea. Cenizo. <ríe> cenizo. Atención, Cenizo. O vamos a hacer una vela con la vaca, o usted la amarra. Atención, Exacto. Cenizo de Puerto Plata, Cenizo. La gente de Puerto Plata, que, no que no ve. sí, mande sí. algo ahí para lo mande para arriba. tres horas. <ríe> Señores, ceniza, atención mi gente de Puerto Plata que ven este programa que es un toque de que de Puerto Plata. Ságan a buscar cenizos porque son muertas cansadas. Entonces, ella se, la vaca se siente en la silla plática y la rompe. Y la fue de tapo y porque comió de ella. Vamos, vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo. Audio. <risa> <risa>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 porque ella quiere sacar a uno de su propia casa de uno. Mira cómo ella está aquí, vea. Mira el desorden que me tiene aquí, mire. Rompiéndome todo, vea. La vaca. Porque están hablando con ella y ella sigue para adelante. No, ¿eh? normal, normal. Ay, no, ¿verdad? No, bueno, Sí. Y si no aparece cenizo, bueno, pues su esposa da ceniza. A cenizo y <risa> a cenizo. ceniza. Ay, sí, así de aquí, eh. Se la come, hey, la, hey, la, hey, la, la, la, la vaquita, ah, eh. Se hey, la come, Ay, no. En mi casa, no. que es la vaca, eh. Duramos meses comiendo carne nosotros ahí, eh. Y una, una ah, sopa es, de pata ¿eh? Vista al Valle se perdió una vaca y <risa> <pedía una> <risa> <en> la vaca metió en rabo chivo. Señores, pero hasta la gallina que cae en el patio de mi casa <risa> se fueron. Claro. No, no, yo es que lo sabe, el barrio lo sabe. <risa> usted, usted tiene sus animales, tiene que, que Amarrarlos y tate claro, en donde claro, estén. Para no claro. te estar en otro sitio. Para los gatos tengo yo bolitas de bronce de esas. Le hago así, ve. Uh, uh, de una vez no brincan para allá, porque yo hay gatos mañoso. Hay gatos que se sientan que lo he visto yo, se paran en dos patas y, a, y abren los, los cosas, los, los platos. Y hacen así para comerse la comida. Lo he visto yo, parado y hacen así, ve, para destapar la comida y se meten todo. Cuando tú vas y que, que tú llegas cansado a comer, gato! ¡Ah! Te lo quiere comer. Entonces el que tenga esos animales cenizos, tiene que amarrarlo. Que claro. okay, había sido aquí en, en el bloque de Enge, no queda ni la pezuña, la vaca. O el men como anda de madrugada que tope con esa vaquita. Okay. ¿Eh? En los cuatreros que andan de noche, tú sabes. No, que le dan bandeado. Ya está, ahí llegó, le sacan todo. Claro. Esa, esa vaca que entra a casa en casajero. Pues una... No, para allá está con No, acabó con todo. Esa muerte seguro pasándola la ¿eh? y, y esa que vaca le, que venga que ¿Eh? se le ve que son gente humilde que son gente claro que puso ahí un un ahí vino la vaca y, y le metió esos cintos le metió ¿Eh? le hago una sopa con esos cintos sí, una... mira cómo es como tú dices también así como es el también hay animales sí que esta vez no fue sola se ve una gallina ahí una gallina también porque ella está llevando sí, gente para allá es una fresca un la vaca coro, ¿Eh? gallina, compacta, un, ven, que un bien, coro así. No, Señores, si no la, si no la detienen, no, un burro va a llevar un burro, a burro Vamos para un caballo. Ve, ven para acá la casa y de no la allá, también hace el coro. Es como dice Engel, la gente que tiene animales tiene que ser responsable. Sí, sí. ¿Tú me dices, en serio? Tiene que tener responsabilidad porque los, los animales sí. son unos indefensos. No, y son no, un, y no un secreto que mucha gente ha perdido la vida por, por, por, porque se le atraviesa una vaca, un caballo de madrugada, por ejemplo. En esa avenida de los Riles se han, se han, se han muerto varias personas, varias, varios jóvenes que uno conoce, por, por, por accidente que se le decía a través de una vaca, de repente, ¡bip, boom! No, pero mira la avenida de los Mártires, de noche, de madrugada, se meten vacas, ¿normal? Normal. Señor, Óyeme, caminando, no, por, no, no atravesando el parque ni subiéndose, no, en la plena avenida. ¿Verdad? Normal, como que sabe sabe dónde que, que, que va su carril. No, y miren, miren, miren, Oye, miren, ella es la dueña de la casa, aquí. miren, miren, miren, miren. Esa esto. vaca, tienen que ir a buscar presa. <risa> Para que, si sí, presa. Sí, sí por hallaramiento. Trancarla, por allanamiento, encautar la, la vaca mirada, y cuando el dueño la vaya a buscar, presa. meterle su multa. Por no son tantos. Si no Qué no ma, malo, porque es un servicio. no está comiendo, amable. Sí, no, esa Pero, vaca... De esta, hermano. Oye mi bien, ella tenía el moro puesto con, con la carne. La, la mujer <risa> lo que tiene que llamar a la policía es que, que tranquen sí, esa vaca. Claro. Y, y viven, bien, a buscarla. Que, que, no son o sea, tantos. Una, una multa. Oye, Oye, se comió un cartón de huevo y le, y le pongo tres cartones, ¿no? Y cuatro cartones de huevo. Y claro, daño, daño. Yo a tu juego de muebles le anoto a la noto. La gente a la que vaca, llame. Y de la gallina. ¿De otra la gallina? descarada, ve con ella también, ve. 809 725 -0505. De Puerto Plata, quiero una llamada de Puerto, de Puerto Plata. Plata. Vamos arriba. ¿Cree usted que se el merece, Que quemen den una multa por la vaquita. Que quemen el cenizo y oh, el fogón. Y a la, ceniza, y si, digo, y a la vaca. Y, y ¿no? si pero, cenizo pero no, no está, hacen la ceniza. de verdad, porque esa gallina está muy quieta. Ah, la están grabando y como es una foto. La, la llevó a ella. <ríe> ella empezó a recoger animales para llevar. Para allá no? ¿Esa, es la, e, e, esa es la parte trasera de la gallina que usted está viendo. <ríe> ¿Eh? Porque la otra parte está para abajo. Sí, esa, yeah. no, ya, ¿eh? no, mira, y, no hiciste... 809-725-0505. 725-0505. Vamos, la, galli la gallina y la vaca de cenizo. <ríe> mira. No, mira, y también, como dice, <ríe> Angie, hay, hay muchos accidentes. ¿Qué ocurren? jugando eh. a Buenas. buenas bendiciones para ustedes <ríe> de buena vida el hombre, Julio no, César no se preocupe que aunque usted no coman vaca, usted va a comer torta y algo más ¡Ay! <risa> Antes de 24. Julio César no. aquí. ¿Cuánto lo extrañamos a usted? Y, y también la torta, que la que ya me mandaron fuera a mí. nos vamos para allá, pero bueno, ¿dónde está Camila? Por favor. Camila está por ahí. Sabe que Camila anda no muchachita que no. Ella no, está ahora no, con, le con le los gigantes. Camila que te la Jerry, <risa> perdona a Camila, si te fundió hay que, hay que perdonarla. Camila ha hace falta ahí. No te has puesto mucho huevo con este muchacho, una figura como bueno ella de todo ¿no? modo. Si no de vergüenza, <risa> Ay, claro, Con mira. la vaca, Dígame. yo diría que esa vaca hay que matarla al barrio, porque esa vaca lo que está haciendo daño en la casa también. Entra a la cocina, comerse los plátanos, ¿no? la carne, pero también nosotros tenemos derecho a comérnosla. La gente de Puerto Plata, que degollense esa vaca y se la coman. Ah, <risa> claro, no, Hay no, no, no, es que buscar el dueño primero. Sí, usted. el dueño se busca, pero aunque todo modo para eso está el alcalde. El alcalde es la máxima autoridad de ese sector. Claro, claro. ¿verdad? Usted sabe que el alcalde no es el alcalde del municipio y no es el alcalde pedáneo. Claro. Ah, sí. Bendiciones para ustedes y nos vemos antes del 24. Un Cúlense saludo mucho. para usted y toda su familia, que son bastante amables. Bendiciones y cuídese mucho. Gracias, gracias, hermano. ¿Y mío. a su, vez, ¿también? A su sí, hija y, también? Y a sus hijas también. Un, un abrazo. El hombre, más mm. el hombre que va más forzado a la provincia, Julio César. Julio César, un hombre que en su pueblo, ese hombre lo último, me dijo, pide por tu boca. Eso eran 12 veces por aquí, 12 veces por allí. Y Angel Isaias, yo, Angel viene ahora, póngala ahí. Uy, baby, baby, baby ya usted sabe. te fuiste Y fiel meneo. al programa, y fiel al programa. Hay otro meneo, vamos para allá. Ahí. Vamos a para ver tío. que nos llame la me gente llevan, de Puerto ¿eh? Plata, 809-725-0505. Queremos una llamada de, de Puerto Plata para que, y más se si conoce este caso de esta... Eh, Vaca que entró a casa como si nada loca. Pero mira, y lo más curioso es que ella entra directamente a la cocina. <risa> <risa> y va a la estufa, está, es que de tapa los platos y empieza a comer. Ey, ¿Por sí qué bien? no que no, el no a comer uh hierba? -huh. <risa> <plátano también>, ¿eh? <risa> <risa> <risa> no, a comer ese moro. Los plátanos también. Como dije ahorita, si se lleva una gallina, se lleva el burro, se lleva... No, no, día día vuelvo. Ahorita invita el toro. De de amigos, de amigos, amigos, un teteo se hace ahí en esa casa. La esa deja, si la dejan, si la dejan, esa vaca es un teteo. Si Ayman la agarre esa vaca como Ayman se pone, no queda nada, ni la... hay barrio. La reparte, lunes Luna de, de vaca, de carne de, de, carne de la res. La repaita, ven a buscar ya cada cada uno ya, ya dos libras. De carne de, de res carne de re carne. verdad Van a buscar uno cada uno de a dos libras de la tarde entera regalando libras vámonos re a una pausa retornamos en breve